Perfecto, perfecto. Lo voy a decir ahora. Bien, eh, importante. Eh, seguimos nosotros en lo mismo. ¿Qué es lo que quiero decir? Parece ser que el presidente de la República no tiene gente que use el cerebro a su alrededor. Desde los diferentes ministerios. Desde el Ministerio de Salud Pública, desde el Ministerio de Planificación y Desarrollo, desde los cuerpos que toman medidas de seguridad, cuerpos castrense, porque si se ha producido una limitación en la libertad de tránsito y en la garantía individual, libertad de las personas, para no poder aglomerarse en los lugares, ha tenido que establecerse un protocolo. No hay protocolo. Por eso la boda en la Vega, en Jarabacoa, con 91 personas, y con la presencia de casi todas las autoridades de La Vega. Porque el dueño de eso, nadie quiere decirlo. Su invitado, a lo mejor su hija, el dueño de Mayella, que aquel hombre que yo presenté. De la gran compañía de vehículos. Que él estaba circulando sin permiso. Borracho. No, usted sabe quién soy yo. Porque a mí, yo soy amigo de fulano. Porque en general, no dejaba que circular. Ni siquiera tenía permiso para, pero borracho. Y tuvieron que llevárselo para poder protegerle su propia vida. Entonces, ¿cómo es posible que no se hayan establecido protocolos todavía. Ustedes saben por qué aquí la cosa no funciona. Porque el Ministerio de Salud Pública debió establecer un protocolo que dijese. Están limitadas las reuniones a 15 personas. Usted tiene una boda. Usted tiene que decirle a su gente, a lo que usted quiere. Miren, estamos limitados a 15 personas. Guardando dos metros de distancia. Eso es un protocolo inquebrantable. Si eso se interrumpe, va a venir aquí a través del Ministerio de Salud Pública que no debe conceder un permiso porque sucede que Salud Pública le concede un permiso, pero detrás viene entonces la policía porque la policía no fue notificada, porque Interior y Policía lo que funciona es como un departamento de botellas. Y la preocupación de Chubá, que son las carreras que está muy bien, que se siguen haciendo como quiera y no ha hecho nada porque es que no saben de eso. Aquí pone gente por política, no por su capacidad y porque esa gente reúne el perfil para estar ahí, ¿quién debe estar dirigiendo, por ejemplo, interior y policía? Un abogado con especialidad en materia criminal y que tenga, sobre todo, ojalá fuese un militar, pero han querido supeditar el poder civil como debe estar al, al poder militar para que sea respetado. El que está ahí interior y policía no es respetado porque un general dice, yo soy general, yo no voy a respetar a un civil, aunque la, la autoridad máxima es un civil que es el presidente de la República y comienza por ahí el problema. Entonces, a esa boda que yo voy a presentar más adelante, en Jarabacoa, por la influencia, ¿quiénes estaban ahí? Ahí no, no se dijo nada de eso, porque es hija de un millonario, de una persona influyente de la provincia de La Vega, en Jarabacoa, en un restaurante de lujo. ah Por ahí estaban las autoridades principales de La Vega, del Ministerio de Salud Pública, de la policía, diputados, senadores, e interrumpieron, llegaron para interrumpir la boda. ¿Por qué? Porque no hay protocolos. Hay una reunión en el gabinete desde que leonel comenzó a salir con su grupo de políticos y demás y hacer mítines y salió todo el mundo. Todo el mundo está reuniendo los barrios colmadores y esto es un caos. Porque no hay protocolo. La policía debiera tener un protocolo a seguir. Una hora dada a la presidencia. No se permite aunque esté senador, síndico, diputado, quien sea, está primero en la salud del pueblo que se viola el protocolo establecido por Salud Pública, pero ya que no se respeta, pues el presidente va a establecer los protocolo para que se celebre una boda, para que sea una reunión social y no debieron estar operando por el turismo, bares y restaurantes porque el dominicano se reúne ahí para beber mucho romo, no alcohol. Entonces estamos para atrás otra vez. La gente se enfrenaba. Ustedes, amables televidentes, han salido como yo. Faltando media hora. No se los recomiendo. Ayer por donde yo vivo. Que vivo en la, de las urbanizaciones más apartadas de la ciudad. Donde ha crecido. Y donde están todas las urbanizaciones más acomodadas. Lamentablemente. Uh -huh, lamentablemente. Lleno de vehículos. ¿Usted sabe dónde llegaba el tapón? El tapón llegaba a la entrada. De... de de San Francisco de Macorís, Topita Duarte, faltando media hora. Cuatro guaguas de la policía van a poder meter preso a 3.000 personas que andan circulando en vehículo en la calle. Yo vivo prácticamente a tres cuadros de una farmacia y no podía entrar de la cantidad de vehículos. Y estaba una ambulancia atrapada que no podía circular y una guagua de la policía acerque. Porque el dominicano nos respeta. Entonces eso impone, si sigue ese desenfreno, que sea un cierre total en las navidades. Ustedes quieren que no crezca el contagio. Ordene, presidente, se cierran totalmente bares, restaurantes, y está prohibida la circulación desde el día 20 hasta el día primero de vehículo. Y no habrá contagio, pero como la, la prioridad es que se recupere la economía, el turismo, y los dominicanos, ustedes van a ver una imagen que yo les voy a mostrar. De los dominicanos llegando a través del Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez y el Aeropuerto Internacional del Cibao. ¿Qué protocolo? Lleno más de 500 personas en el de Santiago y más de 2.000 personas aglomeradas sin ningún tipo de protocolo y ya no le siguen pruebas ni nada. Sálvese quien pueda, porque la prioridad es la economía. Si hubiésemos tenido protocolos, si se hubiese estado respetando, no teníamos el rebrote. Por eso, antes de la vieja que tuvo el contagio colectivo, con el italiano, una periodista dijo no, pero ella vino en abril. Yo estaba en enero, desde diciembre del año pasado y yo vine con el COVID. Pero nadie revisó eso y ella contagió a todo el mundo en el avión porque no hay protocolos y no se respetan. Entonces el presidente no tiene gente que le ayude porque todos van a figureos, rueda de prensa y a búsqueda. No hay gente que piense ahí. Deben establecerse límites. Si estuvieran claros los protocolos en esa boda con todas las autoridades de La Vega, no hubiesen estado todas las autoridades, tuvo que ir un policía. Y yo le voy a presentar un video donde la misma novia le dice, porque usted conoce el eh, general, la gente que estamos aquí, usted ha estado aquí, usted es amigo nuestro, sabemos que usted está haciendo cumplir el de deber, pero usted sabe quiénes somos nosotros, como quien dice, y él choca la manita y todo, dice, es una vergüenza, porque el militar está ahí, haciendo cumplir la orden contra de su voluntad, y de 91 personas que había tuvo que llevarse 70 y al final la invitada suspendida la voz, una vergüenza total, porque no hay protocolo. Si esas personas lo hubiesen dicho desde el principio, se van a abrir las actividades sociales, una boda limitada a 15 personas a 2.000 metros. Una reunión social, cuando se trate con mi ministro, yo solamente me voy a reunir con 10 de mi ministro. Para que yo de ejemplo, en el palacio, con los 10 principales. Y las reuniones a nivel familiar no están limitadas. Pero si usted lo hace en el marco de su casa, si usted lo hace en la galería de su casa, y te pasa de cinco invitados, van todos presos, con todo y familia. Hay que hacerlo así, pero no hay protocolo. Y por eso la gente se mezcla. Y si usted sale aquí, un país de bebedores, de gente ignorante. Usted me escucha aquí por esta urbanización. Yo le he dicho 100.000 veces. Ahora, por suerte, tenemos un general que está trabajando. Se lo vamos a comunicar. Un reguero de, de, de jodedores. Andando, levantando vehículos borrachos. Porque este país lo dañaron dos nuevas clases sociales. Este es el único país en el que la corrupción ha generado dos nuevas clases sociales. La clase política, que es una nueva clase social, que se ha enriquecido más desde los ricos tradicionales que fundaron la República hasta la fecha en los últimos 20, 30 años. De los gobiernos perereístas, reformistas y perereístas y peredictos. Y el narcotráfico. ¿Por qué ustedes creen que New York hoy Di Blasio está diciendo cierre total por 15 días? Alemania, cierre total. Holanda, cierre total. Europa, cierre total. Porque abrieron, cometieron ese error. Porque vuelvo a repetir. No están los protocolos establecidos para el distanciamiento y la cantidad de personas para las reuniones. Y por eso la policía saturada, por eso ustedes ven que los policías van encojonados los sitios, porque primero tenemos tampoco ellos están cubriéndole y salvándole la vida. Y le entran a pedrado cuando llegan a los barrios. Y a tiros, porque aquí ustedes saben que hay barrios y lugares controlados por el narcotráfico, la droga y la delincuencia. Yo no presenté aquí los videos cuando tuvieron que salir de, de, de Cristo Rey, de Capotillo y de Gualey, la policía, porque un grupo de tipo armado, eso salió en el mundo entero. Eso es lo que estamos vendiendo. Un país de salvaje, donde con cuarto todo se puede. Donde usted quiere lavar su dinero de narcotráfico, vaya República Dominicana. Usted quiere lavar su dinero de la narcopodica, vaya República Dominicana. Porque no hay reglas claras. Entonces, presidente. Usted es el presidente de este país. Reúna se establezca protocolo con el Ministerio de Salud Pública, el Interior de Policía, Policía, Ejército, Marina, Guerra y Aviación. Por eso ustedes ven que hay coroneles que se lo han llevado preso, que han estado con su familia en parque. No hay protocolo. Estoy aquí, 20 familias, me estamos tomando en un rato. yo le presenté un sargento le digo: No, coronel, no importa que usted vamos a tener que llevarlo. Y después, ese hombre que está cumpliendo con su deber, lo cancela mañana, porque tú sabes quién soy yo. Entonces, eso no puede seguir pasando porque no va a parar el COVID aquí.